¡Hola, hola! Soy yo el Vaya y les traigo mi vida. Ella están mis colegas! ¡¿Por qué me disparan?! ¡Desgraciados! ¡No se metan conmigo! Les traigo, les traigo a mi vida. Ahora sí. El suelo de a la gente del Hombres, <risa> Hombre <risa> es Funciona la lana No en serio, soy un baiter, nunca dejaré esto Si sí. Pronto el grupo de speed será como el jt 5 Esperenme Uy, ay Rayando el coche ¡Dos mil años más tarde! ¡Au! de carro! ¡Ay! Vamos a matar a los... intrigantes de Grove Street! <risa> qué? Yo ¿Eh? Uy, soy parte de Chrome Street ahora. Uh, <tose tapaba> uh, <sotto> <tose rapida> <tose rapida> ¿Es a tomaré un atajo. <ríe> sí, <Soy lo> mejor. <ríe> Ay, cara, me tocó. <ríe> Esto me viene lejos. No me cope, estoy tomando un atajo. Vamos, ponemos Para llegar antes que los caníbales. No puede ser que me dejaron estar en la banda así. Porque nos mataba a todos. Oh. Es increíble, eso es algo que nunca se ve en GTA. ¿Sí? <risa> ¿Eh? Oigan, oh, yo sí voy a ah, no, claro. ¡Estoy volando! ¡Ah! Oh, no oh, oh, yeah. hey. me cuando vengo voy a hablar cuando no sé si no sé que seguramente se va a quitar la flor y va eh, mover para quitarme el desastable. ¡Muere! ¡Muere! es ¿Eh? ¿Eh? es riquísimo. Es una salsa que va a poner los codos. ¿Qué la cría? ¿No tú? Sabes, tú estás más alzado, ¿tú? Y estar roja, de salsa que acá? roja, <risa> ¡Eje! Eh, eh, ¡Detengo el tiempo! ¡Ahora puedo atravesar cualquier cosa! Por Vamos a bailar un ratico. ¡Oh, no! ¡Ay, no! no! porque oh, this... oh, this... oh. See you Eh, qué carajo y que tengo un pene en la mano, uh, qué de sopa. 一直哭咯<音><音> oh Dos mil años más tarde. Dos mil años más tarde. Dos mil años más. Dos mil años más. ¿Qué oh, tengo en la mano? O so, sea, todo Esto es. Is... No sé si en YouTube sale este bot Tan, tan, tan, tan. Tengo una idea. Tengo una idea para esto. Eh, estoy flotando Soy un capo, che, chabón Adivinate Y vos que creías que nunca Mamá, vos nunca creíste que podía hacer esto, ¿no? Y bueno ya. Hablo con voz de drogado, y encima lo hago. Ay, me choqué, ay, sigo vivo. A, a, a ver, voy a ir hasta a en la casa de CJ, y como quieras, eh, voy a matarlo. Digo, en CJ soy yo, pero con mi cura se vaya. tú Kichosa! ¡Tunday Kichosa! tú voy a matar a ¡Chica, me estoy! ¡Chica, me estoy! a me estoy! ¡Chica, me estoy! Soy mejor. Sigue antes.